Buenas noches. Para este pleno del mes de enero desde Unidas Podemos llevamos dos mociones que son, por un lado, propuestas que ya se han llevado por parte de nuestro grupo político alguna vez a pleno y no han sido aprobadas, e incluso alguna propuesta que ha surgido desde el propio equipo de gobierno. Por un lado, eh, pedimos la in, eh, implantación de los contenedores marrones para hacer una eh, recogida desde el principio selectiva de la, los restos orgánicos ...unos eh, restos orgánicos que luego se llevan a la planta de compostaje... ...para eh, además de hacer esta eh, recogida selectiva... ...hacer una reutilización de, de ese tipo de restos... Eh, eh, ...cuestión en la que estamos obligados por la normativa, por la normativa europea... ...al llevar eh, los restos eh, mezclados, los restos orgánicos mezclados... ...con otro tipo de restos como se está haciendo en la actualidad... ...es mucho más difícil, menos operativo... Eh, ese compostaje que luego se hace en la, en la planta de, de compostaje, pero es un compostaje que al ayuntamiento de Coín, al pueblo de Coín, le está costando pues eh, 300.000 euros más eh, de lo que le costaba eh, anteriormente, eh, con lo que pagamos unos 500.000 euros al año. Y esta subida en las tasas para hacer un compostaje correcto, lo estamos pagando todos los coínos y coínas, pues por ejemplo en la última, en una de las últimas tasas que se nos ha puesto por, por conservación de recursos naturales. Por otra parte, eh, llevamos una propuesta que es la, la puesta en práctica del programa eh, Ir Andando al Cole. Esto es una propuesta que surgió eh, a partir del Consejo Municipal de Infancia. Pero que el propio ayuntamiento, el propio equipo de gobierno se hizo eco de esta propuesta y eh, anunció ya en noviembre de 2020 el que se iban a tomar todas las medidas para poner en práctica este, este programa. Este programa eh, solamente se inició, pero por supuesto no se, ha llevado, no se ha llevado a la práctica, ni en los colegios pilotos que se prometió por parte del equipo de gobierno, ni mucho menos se ha hecho extensible a otros centros educativos. Es por eso que, que pedimos, como hemos dicho, que se retome de nuevo el proyecto y que se termine de, de implantar. Buenas tardes. La tercera moción que traemos al Pleno este mes... Es otro tema de movilidad que pueden percibir todos los ciudadanos coínos y es la falta de aparcamiento o medidas para paliar la falta de aparcamientos que hay en nuestro municipio. Eh, ya hace bastantes años que la necesidad de aparcamientos eh, en nuestro municipio ha ido aumentando progresivamente, sobre todo en lo que es el acceso al centro. Hasta ahora la solución ha sido siempre llegar a convenios con propietarios de solares eh, vacíos o sin uso para poderlos utilizar como aparcamiento. La desaparición de uno de estos espacios, porque si van a ...a, a urba, una urbanización, una urba, está previsto urbanizarlo próximamente, ha llevado a que mmm, los ciudadanos de Coim puedan percibir perfectamente como mmm, la falta de aparcamiento es un problema ya acuciante y es verdad que eh, gran parte de, lo, de los vecinos de Coim eh, que viven en, el, en los alrededor del centro tienen que dejar los vehículos mayoritariamente en la calle otra gran parte de los vecinos viven en urbanizaciones y diseminados y también tienen que acceder al centro mayoritariamente para hacer eh, sus gestiones o porque la mayoría de los servicios están ubicados en el centro para los pequeños comercios locales la falta de aparcamientos también es un, es un inconveniente porque tiene que ofrecer la posibilidad de que lo, los ciudadanos tengan un acceso fácil a, a todos los comercios del centro, incluso para el turismo. Si queremos ofrecer una oferta turística necesitamos tener espacios donde los visitantes puedan acceder de forma eh, rápida y, y, y sencilla a lo que es el, el centro visitable de Coín. Eh, nuestra primera propuesta es cambiar precisamente la orientación que se ha dado a, esta, a, este, a este problema desde, desde hace ya prácticamente cuatro décadas y es dejar ya de, de ir saltando de solares vacíos en solares vacíos para apostar por adquirir o, o establecer espacios permanentes o aparcamientos permanentes para COIN, eh, ya para, para, para el resto de de los tiempos. Está claro que esto es una, una eh, oferta o una propuesta que es costosa, pero entendemos que si se hubiera planteado hace ya cuatro legislaturas cuando empezaba el problema, hoy en día quizás ya habría una solución para, para este problema. Sin embargo, aumentar progresivamente el número de aparcamientos tampoco es una solución definitiva. Eh, entendemos que la segunda parte, y ahí va nuestra segunda propuesta, que consiste en cambiar el modelo de movilidad que estamos teniendo en nuestro en nuestro municipio. Pensamos que tenemos que apostar por formas de movilidad mucho más eh, adecuadas a las distancias que, que tenemos que recorrer y que no saturen el centro. Y es por eso que presentamos esta moción este mes.